¿Qué tal amigos de Estereofónica? El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Nos encontramos con Sergent García, eh, bueno, que quiso compartir con nosotros un poco más de, de, de su historia y de sus nuevos proyectos, ¿no? De lo que viene. Eh, entonces, un gusto tenerlo acá en Estereofónica. Sergent, encantado. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado también de estar aquí con, contigo. Muy bien. Bueno, Sergent, eh, vamos a hablar un poquito de la escena latinoamericana en, durante todo este último año, hablemoslo así como año. Eh, ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué ha pasado entonces? Eh, ¿Qué ha visto usted en Latinoamérica en, en este último año tan particular? no? Bueno, eh, pues la verdad es que eh, he tenido un año un poco caótico, eh, y pues con todo eso de la COVID por encima de lo que, eh, lo que he vivido en mi historia personal este año, pues mmm, estoy un poco desconectado de, de Latinoamérica, aparte pues sí, de cosas que me llegan y tal, pero no estoy al tanto de, de todo lo que puede haber ahora mismo, a, sí, a través de las redes y tal, pero como todo el mundo pues estamos un poco todos... Eh, bloqueados no hay giras no hay eh, música como había antes entonces pues eh, me llegan un poco de amigos que hacen cosas pero estoy un poco digamos no desconectado porque sigo escuchando música y tal pero no estoy tan al tanto como en otras épocas ok es eh. cierto diría diría sergen diría usted que es cierto que los artistas se han volcado a sus estudios de grabación, y, y son más productivos, eh, han, bueno, han creado, o, o, o es el día a día y la normalidad la que nos permite crear y nos permite hacer cosas? ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que, pues, hay diferentes experiencias. En realidad, eh, no todos los músicos lo hemos vivido igual, eh, ese es momento. La, la, la realidad es que han parado las giras, o sea, han parado lo que es el día a día del músico es buscar conciertos y tocar eh, su música en vivo para el público. Y lo mismo para el público, pues el público también está eh, sin conciertos. Eh, entonces, ¿qué nos ha quedado? Pues sí, nos ha quedado hacer muchas cosas en las redes, eh, eh, hacer eh, conciertos virtuales, eh, experiencias eh, con tecnología diferente. Pero, pues, es lo que nos ha tocado porque, de todos modos, yo creo que todos los músicos estamos esperando poder volver a pisar una tarima. Claro que sí. Sí, en ese orden de ideas, ¿qué sí fue valioso? ¿Qué, qué se aprendió y durante este tiempo, ¿qué, qué es lo, lo que podemos rescatar? Bueno, rescatar, pues, que nos ha dado más tiempo. <risa> porque... Muchos hemos estado también eh, metidos en casa y no pueden salir, pues entonces los músicos tenemos la suerte de que con un instrumento de música pues ya podemos pasarla bien. Entonces, eh, yo diría que las cosas que, que tendríamos que haber aprendido son a nivel un poquito más filosóficas y globales y, y ver un poco, poner en cuestión o poner, eh, eh, preguntarnos un poco qué pasa con este mundo, a dónde vamos, o sea, las preguntas de siempre al final, pero eh, reactivar un poco esas preguntas y quizás también eh, de, de haber estado menos activos, menos eh, pendientes de, de, de, de cosas más superficiales, pues igual también puede ser que eso no, nos, nos lleve a otros caminos más interesantes y, y a replantearnos también un poquito nuestra manera de vivir. Estupendo. Y entonces, con respecto a Sergio García, ¿qué viene? ¿En qué ha estado trabajando y qué, qué, qué debemos esperar? Pues mira, te voy a contar un poco cómo te estaba avanzando eh, justo antes. Pues eh, la cosa es que eh, hace un año y un mes ahora, eh, yo estaba montando un proyecto que tengo desde hace años, desde el 2015, que es un, un proyecto de un estudio de grabación en un velero, en un barco. Entonces, a, hace cinco años yo compré un, un barco antiguo y lo estaba restaurando eh, poquito a poco y ya estábamos casi terminando eh, la restauración final cuando el año pasado, en enero, en 2020, eh, hubo una borrasca aquí, estoy en España con el barco, y pues eh, el barco se hundió. Y, y fue terrible porque pues es un barco grande entonces era, fue muy difícil de poderlo sacar del agua fue muy difícil volverlo a, a volver a imaginarnos que podíamos salvar este proyecto pero al final pues, logramos sacarlo del agua y desde el mes de marzo de 2020, He estado yo junto a mi esposa y junto a algunos amigos que nos han dado la mano, que nos han echado la mano, pues eh, hemos estado restaurando por segunda vez otra vez este barco que está, pues eh, ha estado en bastante mal, mal estado. Poquito a poco le estamos dando otra vez sus colores, pero es un trabajo arduo de todos los días, no he parado, por eso no he hecho mucha, mucha música, aunque, a pesar de, pues, de hacer cositas por ahí para allá, pero pero mi tiempo principal ha sido eh, restauración de barcos este año. Okay. Mm. entonces va a ser una especie de bootcamp en alta mar. Sí, mira, el, el barco se llama el guacamayo y el proyecto eh, lo pueden encontrar, pues tenemos una página eh, en Facebook y también hay un canal en YouTube donde, te, donde ponemos eh, los capítulos de la restauración que llamamos por 11 capítulos. Eh, de la restauración, pues paso a paso lo que estamos haciendo con este barco. Entonces ahí van, van a ver un poco lo que he hecho en 2020, porque ha sido básicamente eso. He hecho un solo concierto en 2020, que es la primera vez creo en mi vida que eh, tocó tan poco. <risa> primera vez. Eh, pero bueno, eso también es lo que te decía. Me ha dado más tiempo para dedicarme a salvar ese proyecto del barco del guacamayo eh, y entonces, pues eh, este proyecto es eh, montar un estudio de grabación después de haber hecho pues muchos kilómetros por las carreteras y en aviones, pues me pareció interesante también un poquito en relación con lo que estaba comentando antes de quizás... Eh, eh, tomar otra velocidad en la vida en eh, el mundo va muy rápido pero no sabemos por qué va tan rápido si no sabemos ni a dónde vamos <ríe> entonces eh, esa fue la idea montar un estudio de grabación en un barco que me permita ir con mi estudio a donde llegue mi barco y poder compartir con músicos y también hay un gran proyecto que se llama la ruta del tambor eh, que va pues cuando esté listo el barco pues será el gran proyecto de este de este barco que será de ir de, desde el África hasta el Caribe para seguir las huellas de los tambores africanos y ver ahí en el Caribe dónde, dónde, son, dónde los encontramos y cómo los encontramos bueno entonces eso me hace pensar que habrá artistas colombianos involucrados que claro que pensando. sí claro que sí es eh, Colombia es uno de los países eh, se, eh, hay, eh, el proyecto está escrito claro que ahora mismo te digo el barco todavía no está listo y nos falta todavía después de la desgracia que hubo el año pasado eh, un año quizás dos años de, de reparación y de restauración y de también volver a encontrar plata porque pues eh, todo, todo está difícil ahora mismo entonces eh, pues una vez que, que, que empiece el proyecto, Colombia es uno del, de, lo, de los países importantes de este proyecto. Estupendo. Bueno, muy bien. Entonces, nueva música, un nuevo proyecto, un bootcamp en alta mar buscando la punta del tambor, Sergen. Sí. Y sin duda una visita suya en... en en nuestro país, sí, en Colombia. Pues claro, la, la, la idea es esa de, de, de pararse después cada año con el barco y e ir uh, eh, buscando a los músicos, llevándolos al barco y pues será, y iremos seguramente bajando desde Cuba hasta Colombia y pues el Caribe es un laboratorio tan inmenso a nivel musical que seguramente hay para hacer muchos proyectos. Estupendo. De las bandas, de los proyectos eh, colombianos, de los artistas con los que ha trabajado usted, eh, ¿cuáles diría, cuáles los ve como muy interesantes y, y con futuro dentro de esta, de esta música particular? De esta, yo la pongo dentro de las World Music, aunque, aunque tenga algo de latino y de afro y de eso, me parece pop y también me parece mm. World Music. Eh, ¿Cuáles de esos artistas colombianos ha tenido usted o, ha tenido más empatía y cuál cuál diría usted? Bueno, que... muchos, muchísimos. Eh, he conocido muchos músicos increíbles en, en Colombia, en muchos géneros diferentes, que también eso es un, un punto inter, muy interesante de Colombia. Pero claro, diría que pues grupos como Sistema Solar, eh, eh, eh, los cruz con quien trabajé en Cali. Eh, Bomba Estéreo, todos esos grupos pues, han, han salido de las fronteras eh, colombianas y ya se escuchan mucho o, o más a menudo por acá, por, por España y por Europa. Eh, la gente está muy, muy, muy, ¿cómo decir? Eh, la gente últimamente aquí eh, a nivel musical se, se ponía los ojos bastante hacia Colombia, hacia lo que estaba pasando en Colombia porque estaba llegando muchas cosas. Ah, un grupo que me gusta mucho de lo último que se hace en Colombia es eh, Ghetto Cumbe. Eso me parece muy interesante, también con un, un gran amigo, grandes amigos de músicos El, eh, el Chongo y bueno, todo, todo, toda esa gente de, linda de Colombia. Y pues claro, siempre nos llegan buenos eh, proyectos. Eh, de Colombia, porque hay mucha experimentación. Entonces, uh, uh, siempre estoy atento. Ahí, si no, me desconecto tanto. OK. Sergen, desde el año 95, 96, estaba usted presente álbumes como, recordamos, como Máscaras, uh, Una y Otra Vez, Sin Fronteras. Mm, diría que Sergen García está eh, en, en su búsqueda musical Ah, ¿En algún momento quisiera volver a esos sonidos de antes? Definitivamente hay una evolución y un paso que usted quiere hacer. ¿Cómo, ¿Cómo es esa nueva música, esos nuevos proyectos en los que está trabajando Sergio García? ¿Hacia dónde vamos? Pues, te diría que últimamente me, eh, estoy metiéndole quizás un poco más de rock a, a mi música. No, no de sonido rock, sino de de energía un poquito más, entonces, eh, más dura, eh, quizás sea un tiempo un poquito más duro también, entonces la música se resiente también y las letras también. Estoy preparando nuevos temas, ¿eh? no creas que tampoco estoy solamente <risa> haciendo otra cosa. Eh, aquí tengo ya listo casi un, un nuevo disco, pero claro, ahora mismo pues mejor estar haciendo cositas y preparando cosas que sacar... A, eh, un disco así sin poder tocarlo en vivo pero pero sí, yo diría que últimamente eh, me volvería quizás un poco más al espíritu de, de un poquito quemado de, de, de la semilla escondida eh, eh, quizás sí un poco más duras la, la, la, más ásperas digamos okay. canciones más ásperas <risas> Estupendo Sergent ¿Cuánto cuántos nombres le han dado a su música, cuántos, eh, ¿cuántos han <risa> intentado clasificar a todo, pero en sus palabras, yo, yo, diría, yo diría que Sergio García es una amalgama, pues fusiona todo tipo de ritmos, coquetea con, con el afro, con los eh, latin beats, pero en sus palabras, ¿cómo definiría su música? A ver. Bueno, yo lo has definido, en realidad es eso, un coqueteo, <ríe> está, está bastante buena la, la, la frase, pero es, es eso, es un puente entre las diferentes, los diferentes beats que encontramos en el Caribe, con una raíz eh, eh, que sigue siempre el tambor, al final todo mi, toda mi música se construye a, alrededor de de la percusión y pues esa percusión es justamente lo que nos da un poquito creo creo yo el, el digamos el, uh, el hilo eh, entre Conductor. todas esas uh, músicas del Caribe que, que me encantan ok Sergio García entonces con quién le falta trabajar a qué país le falta ir? con quién le falta coquetear y con quién le falta hacer el amor musicalmente a Sergio bueno, mira eh, hay bastantes artistas con quien yo quisiera trabajar todavía eh, pero también me gustaría ir después de, de, de, de ese caribe tan eh, tan eh, rico eh, también tengo un gran sueño es de ir a es ir a áfrica también y trabajar con músicos africanos pero allá en áfrica Estupendo. Bueno, Así Sargento, que bueno, eso, eso veremos y si normalmente, eso normalmente vendrá con el proyecto del barco. Magnífico. Estupendo. Bueno, Sellen, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este, este tiempo. Sargento, muchas gracias. Feliz Ven tarde. Nada, un feliz placer. Muerte. Bueno, muchas igualmente, gracias. chao.